Verdad que sí. Bueno, y cambiando de tema, mire que lo digo. Mira, ahí venimos, venimos a hablar de, de, de pluma y no de las águilas y Ah, ibaeñas. no, no, vamos. Ronnie Jiménez. El aquí de San Francisco, dice. Sí, la vergüenza sí. más yo grande no que tiene San Francisco. Es. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? El, el amigo no, amigo. Y es dice amigo personal de Angel. Oye, Ronnie Jiménez. Y a dónde yo tengo a Ronnie. Atención, Ronnie Jiménez. Dice Angel, la familia musical, que tú eres la vergüenza más grande ver, que tiene yo, San Francisco de Macorís. Siempre lo he recalcado, que es así. La vergüenza más grande, oye, donde, donde, donde fue ese hombre a pelear, ya tú sabes, hasta a, a, a zarando con, con, con. Pero di que amigo tuyo, ¿eh? No, Ronnie, no amigo mío. Yo, yo con ese hombre no hablo. Bueno, Ronnie Jiménez, señores, ¿eh? le manda fuego a Santiago es Matías, falso. al equipo de Sin Filtro, de Radio Show. Oh, ¿Pues trabajaba ahí? Así es, mira, y a mí me sorprendió esto, o sea, ¿verdad? De Ronnie Jiménez, quien dijo sentirse la... engañado por Santiago Matías, por lo que eh, hizo pública desde hace unos días la entrada de los comunicadores José Ángel Morbán y Yelida Mejía. O sea, el programa hizo entrada, hizo el anuncio de que ellos van a entrar en la nueva temporada de este, de este programa, que ya pues se traslada a la emisora a los Foque FM, que ya estaba antes en CACU y ahora pues ¿no? regra, eh, va a la emisora ya. Y así pues a los que tiene ya en su en su plataforma, todos sus programas y todo su contenido. Entonces, pues, el Jiménez no ha parado de mandarle fuego a Matías y a los talentos de dicho espectáculo, de dicho programa. El equipo de Silfrito Radio Show no se quedó callado y le respondió a Jiménez, especialmente Tony Ca Castillo Laverni, que entiende que su ex compañero no tiene ninguna preparación académica. ¡Ay! Y Ronnie Jiménez... Pero fuerte. Pues. Y, bueno, y... Eh, María Chibuda, que también es parte del programa, le dio con todo también. ¿Cómo? Sí, sí. Bueno, Ronnie. Jiménez, después de eso, continúa remitiendo, pero esta vez, como dije, el nombre, con nombre y apellido, a María Chibuda y a Tommy Castillo Laverne. Ahí vemos en ese capture algo de lo que dijo eh, Ronnie Jiménez, ¿verdad? Sí, Ronnie Jiménez. Sí, hay, sí, no viendo. podemos metrar, me, poner todo, porque de verdad, mira, hay palabras fuera de Sí, de de, lugar, después que yo como. me la jugué, dice él aquí, ahí en ese, en, que está en, en ese eh, post. Después que yo me la Después jugué. que yo me la jugué y buscando líos con gente y mantener un rating alto, así me pagarán. O sea, así me pagas. Escribió Jiménez en su historia de Instagram. Quiero cargarle algo al país. Y así me puede entender lo que está pasando. A mí me ofreció este, este programa Sin Filtro, Radio Show, y yo rechacé muchísimas oportunidades a las y ellos, eh, a, la, a las y yo rechazo, dice aquí, ¿eh? Muchísimas oportunidades, yo rechazo, o sea, dice, dice como que rechazó muchas muchísimas oportunidades, oportunidades y, pues, a la espera de ese gran proyecto. Y miren con qué sorpresa, ¿eh? Ok, parece wow, lo, que me él decir, mi gente, lo que quiere decir eh, me, Ronnie Me parece una falta de respeto Esto no se sabe Agregó. Lo que quiere decir Ronnie es que parece que a él Lo afuerearon de ese, pro, sí. de ese proyecto uh -huh. De C filtro de la Show En la segunda temporada, como dije anteriormente Que ya va para a los focos FM Entonces parece que a él lo afuerearon de ahí y entonces lo dejan, pues, fuera, lo dejan sí, fuera yo sí. un consejo a Ronnie Ronnie lo que tiene que empezar a emprender su propio proyecto ya porque sí, creo, ya, creo que Ronnie sí Ronnie ya tiene Ronnie no ya tiene, tenía uno de, de un canal de YouTube de entrevista en no, de y ya tiene que empezar a emprender su, su propio proyecto ya que deje de, de dejar lo que era de estar queriendo tú me entiendes Tengo, ahí lo que si es de verdad que él tiene talento y un tipo que la aplica que lo demuestre que un, lo demuestre un montando solo. un proyecto el mismo el, el, el show claro. de Ronnie en la televisión entrevista los pájaros de Ronnie movimiento que sé yo. Claro. ¿Cómo amar los pájaros? Los pájaros de los pájaros. Además, no, no, lo, a la gente de, de, de, de, de la que familia. Haga su, la que haga su contenido ya. Si Ronnie es de verdad él, él, él, él como él se del tanto de, de domina que hay es duro, que haga su propio proyecto y que emprenda mm -hmm. solo. Sí, como, porque, porque no es posible que este niño, escúchame, eh, Engel. Viva en, en escándalo. Claro, entonces, que, no, no, entonces queriendo no. Su valor. Queriendo, queriendo estar en programas de paneles cuando, cuando él no es aceptado por mucha gente. Exactamente. Como, como se le demostró aquí, eh, que no fue aceptado por esa gente. Entonces, que haga su, es, es su propio show, su propia vaina, su propio Y si él no es aceptado por mucha gente, entonces él tiene algún problema. Claro, Para ambos. Sí, no, él tiene que revisarse. Tiene que revisarse. Tiene que revisarse él, claro, igual no también que la otra. Gente? también, gente. La, la, la no. otra vez, también, amiga tuya, ¿cómo es Jason? se llama? ¿La amiga de él? ¿La, la, la, la rubia de qué? La, la, de la rubia del toque de queda de, de, de, de, de toque de queda. Sí, también amiga de Enger de aquí, ¿te entiendes? Entonces, atención, te Fluma. Te fluma te digo, te eh, te Ronnie, te eh, por favor, ponte te para, te para lo tuyo, te manito. Tú talento. Te ponte te para lo tuyo. Te